El Catu, kilómetro 112. Ahí vamos. Dale. 12.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 Tenemos la línea Polar, la línea de un litro con manija en negro eh, y en verde y de un litro 400. Los de un litro, el efectivo le gana en 10 pesos y el de un litro 400 le va a quedar en 11 pesos. También pueden abonarlo a precio de vista en cuotas sin interés en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, abonando con Visa, Cabal o Master. Hacemos envío a todo el país, el embalaje y el despacho está en nuestra casa y de la pantalla tiene nuestra bolsa para comunicarse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 <risa> bueno, Sí. No lo vas a ver, eh. Hay que agrandarlo. <risa> Claro, sí es una zapunita. Grande. Variedad. ¿Qué metiste, Leo? Mojarrero, vamos el mojarrero de la cascada, que grande, encontraste el artilugio justo, el mojarrero, buen peje, ¿eh? buen peje. Vení, vení Agus, vení. Oferta explosiva del pez gordo para el Día del Padre. Observe, Ril Zafiro, 35, 3 rulemanes, espectacular. Lo acompañamos con una caña. Aitue Kunan, 4 metros. La Lagna, 4,15. Nico Red, 4,15. Nico Gold, 4,30. Todo grafito. El coco exclusivo solamente en 10 mil pesitos. Pero para redondear la oferta va de regalo el multifilamento y para llevar todo, ¿qué más? Pez gordo no está loco, el bolso de pesca, bolso de pesca, el RIF, el multifilamento y a elección cualquiera de las cañas, grafito, solamente 10.000 pesos, oferta exclusiva de promoción para el Día del Padre y como si todo eso fuera poco, envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. Bueno bienvenidos al local, bueno vamos a mostrar un poquito lo que hay de cuchillería, en realidad hay muchísima cantidad, ¿sí? eh, acá vamos a mostrar un poquito lo que son los juegos ahora para el día del padre que realmente están alucinantes. Tenemos así con caja el modelo Facundo que viene en la cuchilla, así con cabo de madera de Guayavira, en acero 0420, con el trinche también, Viene con la caja, para regalo, realmente es una hermosura. Mismo juego en hasta de ciervo. ¿Sí? Después por acá tenemos, vamos a sacar otra punta. El cuchillo forjado, ¿Sí? si ves ahí el detalle, que el cuchillo es toda una sola pieza forjado. ¿Sí? También en acero 420, realmente de una calidad excelente. Este viene con la trinche largo también encabado en madera de guayabira, y si no, también en hasta de ciervo, la cuchilla también con el acero forjado, en una sola pieza, y el tenedor también todo encabado en hasta de ciervo, con su caja, ¿no? con su caja de regalo que realmente es una paquetería hermosa. Bueno, algo así puede ser, después tenemos juegos así también para el parrillero, con el servidor, ¿sí? en esta de ciervo, servimos la cuchilla con la vaina de cuero, realmente, realmente también de muy, muy buena calidad, muy lindos, mismo juego en cabo de madera, ¿sí? madera de boya vida y algunos así, por ejemplo, si no más chicos, esto es acero de tandil, acero de carbono, Encavado en madera de guayabira y alpaca, tenemos este modelito, este otro modelito también está muy bueno, hay de varias marcas, de varias fábricas de Tandil, bueno hay un montón de modelos, no podemos mostrar todos porque el tiempo es muy, muy corto, pero realmente llamen, comuníquense, vengan a buscar el regalo del día del padre acá al negocio que lo van a encontrar seguramente.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 Ahora estamos entretenidos y estamos sacando algunos pejerrey. Bueno, le vamos a contar, les voy a mostrar una niña y le voy a mostrar la carrera que tenemos. Buenos días. Buenos días. bueno acá, primer pejerrey. Vamos a ver si nos podemos rimar a la orilla. Vamos a ver si nos podemos rimar a la orilla. Ahora les voy a contar de qué se trata. Recién llegamos rey. Ahora les cuento.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 Para que quede anclada en, en la correntada. Eso según a veces, como esté el mar. Exactamente. Eh, según como se si haya un poquito de correntada, mejor que, que quede, que trabaje anclada. Sí. La correntada con una plomada de almeja. almeja nomás para que derive un poquito. Y la También caña. No está muy bien. La caña en este caso es una tobacón de té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 Y ahora empezaron a arrimar porque y bien llegamos no, no había mucho peque y ahora ya salieron cuatro o cinco pejerreyes juntos. Dale, vamos con eso. Muy bien, amigo. De bando, a ver si pueden arrimar y bien llegamos no había y bueno ahí esta medida ¿Eh? Buen doblete, ¿eh? Buen doblete, ¿eh? buen Cambió. Cambio. Sí. Hay que trabajar un poquito, hay que tener la línea levantada. Cuando se ahoga la línea, ya no pica más. Entonces, tenemos cortito, estamos tirando a distancia. Si bajas un poco a la caña y la línea se hunde, no pica. Entonces hay que tenerla un poquito levantada, Buen doblete.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 un rato sí, vamos a calentar con las tripas un poco claro, bueno, ¿cómo va la pesca? ¿Con un poquito sí, acá vamos a la, a la cámara Pero tranquilo Ahí vos estamos sacando chicuelo. pero se va a dar un rato ¿se va a dar? sí, se va a dar bueno, bueno ahora sí el día está bueno sí, está lindo muy de lado, pero. O sea. muy bueno bueno, ahora vamos a alimentarnos ¿eh? sí. tremendo, pico vení, vení, vení, vení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 Empieza, se va, hacer una mancha acá de aceite y bueno, el pejerrey se arrima a comer esto. Dale. Y ahí eh, lo agarramos. Ya, ¿qué hace? Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde? ¿Vamos a comer los bifes? Sí, ¿de quién? De Quique. De Quique. Gracias, Quique Godoy. Tremendo bife. Eh, calentito para ahora un domingo fresco de mayo. Vamos a ver qué, cómo sigue esta tarde, ¿no? Dale.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 Pensábamos que era un pejerrey grande Sí, pero no, si me cortó y todo ¡Qué bárbaro! Se le dedicamos al Juan esta Muy bien Muy bien Buena pesca entre cuatro, Juancito Muy buena pesca entre cuatro Acá Estamos con es. el cupo ahí Sí, está Califa, Emilio Ahí están los cuatro Yo, Chetatore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 Comunicate al 549-3364-026359. Te invitamos a conocer la Casa de Pesca Caricar en Avenida La Plata, 4819 Espeleta. Amplio local con muchos productos en exhibición, combos de variada y de pejerrey, líneas armadas propias para variada, para pejerrey y también gran surtido en bollas, riles, cañas, bolsos y cajas de pesca y todo lo necesario para tu próxima salida de pesca, a un precio muy económico y atendido por sus dueños. Comunícate al 011 42 10 29 31 o al whatsapp 11 38 77 57 61. Facebook Caricar. Te invitamos entonces a que conozcas Casa de Pesca Caricar en Avenida La Plata 4819, Espeleta. Venta minorista y mayorista de líneas armadas. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robera de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Gerlein.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 Okay. Bro. No, valen, es eh, chiquí, ahí nomás vale. No, levantado. Bro. <ríe> a ver, después, ¿vale? Vale. Valen. me lo que acá se lo vamos a mandar al pescador, te TV bro. Mirá, ¡Oh! Gaby. ¡Qué pescadito! Viene ahí, eh. Vamos a seguir por más. Bueno amigos pescadores, eh, tenemos novedades en cuanto a, a la pesca y a las restricciones Como vemos en Madariaga, en los Pagos de Madariaga, muy buena pesca eh, si bien no está acardumado como hace un tiempo atrás pero eh, hay unos pescados impresionantes como este último pejerrey que nos, eh, nos envía la información Rubén Lezano que llegó al kilo 840, un mate, un gaso este, pescado de flote, gareteando, así que es muy normal encontrarse con pejerreyes arriba de los 40 centímetros Y con estas sorpresas que ya no son tan sorpresas porque se está dando mucho pescado arriba de kilo. Creo que una de las mejores lagunas de la temporada 2021 Y levantaron las restricciones, pueden ir a pescar en cualquier momento, o sea todos los días Se levantaron las restricciones, así que aprovechen y vayan a pescar a Madariaga Así que les recomiendo por supuesto los servicios de Oría Rubén de Sano, a quien estamos agradeciendo este material. Por el lado de Santa Fe complicado, Córdoba también, Santa Fe se prorrogan las restricciones 15 días más. Por el momento estas son las novedades para la pesca deportiva. Nos vemos la próxima semana con más del Pescador TV.